Amigos, como bien le decía, antes de hacer la pausa, tenemos con nosotros el ingeniero Francisco Orguín. No solamente para contar sobre las lluvias que han estado ecaeciendo en la zona noroeste, sino de manera muy importante conocer el pronóstico de lo que va allá para este mes de febrero, que está en curso en este año. Ingeniero, bienvenido por aquí. Bueno, Robert, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para ti para los amigos que fielmente te siguen cada día. Eh, siempre agradecido y sobre todo orgulloso porque un joven como tú eh, nos da la oportunidad a nosotros de poder informar en una sociedad que la gente está más en el reggaetón y en las cosas y suceden los eventos eh, hidrometeorológicos la gente se entera por la situación pero con programas como esto que a los técnicos se les permite informar eso eh, indica que vamos bien en cuanto a lo que son eh, personas con conocimiento como tú. Ingeniero, la línea noroeste con lluvias que hemos visto personas teniendo que salir con los enseres en las manos para poder evitar ser dañado por la lluvia crecida sorprendente, ingeniero. Precisamente en enero, ¿qué ha pasado aquí, ingeniero? Bueno, Robert, debo decirte que es una primicia, uh -huh. porque no he escuchado a, en otros medios de comunicación, con excepción de los de las personas que hoy sufren la consecuencia de Montecristi. Tú sabes que Montecristi, lo hemos hablado en otras ocasiones, sí. es un, una provincia ubicada en, la, en el noroeste de República Dominicana que ha sido muy apaleada por lo que es el cambio climático. Y la primicia es que hacía 18 años, Robert, que allí en Montecristi no ocurría lo que ocurrió en el fin de semana. O sea... Estoy, te Estoy hablando que hace 18 años no llovía que el agua en la cordillera central, esas cañadas sí. que, que, que yo recuerdo porque soy de Montecristi, eh, soy de una zona de la parte costera de Montecristi y recuerdo que en mi infancia se veían estas cañadas con más agua que la que tú tuve el río Sama en la desembocadura aquí en la capital. Y eso no sucedía desde hace 18 años. Ahora se está cumpliendo la climatología, Robert. La gente se lo encuentra extraño. Pero lo que se está dando es la climatología real de lo que debe ocurrir en la provincia de Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Jabón. Bueno, donde está lloviendo. Tú observa que en la parte costera del Caribe, aquí en la capital, eh, pueden ocurrir aguaceros, pero desde el sábado está, ha estado lloviendo en esa zona del norte. Tú la, o la gente aquí en la capital no se ha dado cuenta de eso, porque tú sabes que como aquí que se hacen los cheques, como dicen, si aquí no suceden las cosas, no son noticias. No pasan hasta desapercibidas. Exactamente. Entonces, eh, esta situación gravísima para los municipios, eh, de, de Villavasque Villavasque es uno de los municipios que conforman a Montecristi ahí los daños son enormes eh, tuve la oportunidad de hablar con el, con el alcalde Henry Castro y este me decía bueno allí me parece que estuvo el gobierno eh, representado por el ministro Paliza pero es eh, Villavasque, se entendía que una presa o una laguna de la parte costera, o sea, al norte de Villavasque, había colapsado de tanta agua que allí ocurrió. Pero, gracias a Dios, no se ha perdido una vida, por lo menos en esa parte de la línea noroeste, pero la gente no puede cuidarse, porque sigue lloviendo, Robert. Sistema front, el sistema frontal fue el causante de las lluvias del domingo y el lunes, pero el día martes y el miércoles, entonces, una vaguada, ha sido la responsable de todo lo que está sucediendo y esto se ha extendido hacia el este, eh, eh, afectando sectores de Samaná. En el día, eh, eh, el, el, en, la, en las últimas 24 horas ha estado lloviendo en todo lo que es el Samaná, María Trinidad Sánchez y pude observar en un mapa que el COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, eh, eh, colocó much, más provincias en alerta amarilla y es una buena decisión y otras más del este están colocadas en verde. Ingeniero, eso es lo que tenemos en este momento. Estamos hablando de alrededor de 18 provincias colocadas en alerta ante esta situación. Sí, así alrededor es. Alrededor de eso, pero ingeniero, usted hace una, una reflexión. De 18 años esto no se veía en la línea noroeste. Ingeniero, pero y es que empezamos entonces los fenómenos que usted siempre menciona cuando participa con nosotros, el niño, la niña, entrando el año han empezado a moverse ya, sería ingeniero. Mira, En este momento lo que tenemos es presencia de una niña débil, recordarle a los amigos televidentes que cuando hablamos del fenómeno de la niña y el niño, son eventos globales. Estos eventos no son más que una, una, la presencia sí. ...de altas temperaturas en la superficie del mar en el Pacífico. Okay. Cuando está muy caliente el Pacífico, se presenta lo que es el niño. Okay. Cuando está muy frío, se presenta lo que es la niña. Entonces, eso genera una manifestación de humedad en caso de la niña o sequía con el, cuando es el niño aquí en el área nuestra. Como nosotros tenemos ahora tenemos ahora una niña débil... Sí. Tenemos mucha humedad, hay mucha humedad en el área nuestra, pero no podemos eh, decir que las lluvias que han ocurrido en la línea noroeste, el norte del Valle del Cibao, son asociadas al fenómeno del niño ni de la niña. Cuando tú analizas la climatología de la República Dominicana, va a observar que precisamente esta debe ser la época que tiene que llover en Montecristi y toda la parte costera. ¿Por qué? Porque esta época es donde las altas presiones migratorias, o lo que nosotros le llamamos, eh, o la, la que conforman los sistemas frontales, o sea, las altas presiones te traen aire frío, sí. de plaza al aire cálido del Atlántico. Esa mezcla que se da entre el aire cálido y el aire frío, ahí se genera el sistema frontal. Y eso tiene que ocurrir, cuando tenemos una atmósfera estable. Entonces, okay. podemos decir que realmente se está cumpliendo la climatología. Okay. Ahora, a partir de mayo, junio, vienen las lluvias, producto de ondas tropicales, producto del sistema convectivo, y llueve aquí en la capital, llueve en el suroeste del país, y en la zona del Cibao se, eh, eh, se limita, se son menos lluvias. No es que deja de llover, pero no son tan frecuentes como las de ahora. Podemos decir que estas son lluvias normales y no podemos asociarlas ni al niño ni a la niña. Ok, pero ¿y la cantidad de lluvia, ingeniero? Porque hemos visto que ha sido bastante lluvia en esta zona. Como bien usted decía, cañadas que parecen un río, pero hemos visto comunidades donde las personas han tenido que subirse hasta los techos para poder. Eso es cierto, Robert. Eh, primeramente, añádele: sí. cuando tú tienes eh, tanto tiempo que no te llueve, okay. la tierra. Genera, se hace en forma de una se, se, se, es tan es tan seca que está uh -huh. que entonces los poros que tiene la tierra cuando llueve lo que hace es que te genera un limo ese limo tapa esas ranuritas si tú abres, cualquier persona que me esté mirando se va a donde hay tierra seca sí. y abre y quita el polvo de encima se va a dar cuenta que la tierra siempre está un poquito agrietada por ahí es que el agua se percola Por ahí que está la infiltración okay. Cuando está, tú tienes tanto tiempo que no te llueve Ese polvillo Te sella esa grieta Entonces como te llueve tanto En tan poco tiempo Se te generan estas correntías superficiales Que pudimos observar Y que todavía eh, van a estar ocurriendo Durante el jueves Mañana viernes Y el fin de semana Ahora bien La... Las lluvias, sí es cierto, podemos decir que había mucha energía acumulada y se dio esta interacción, este feedback al, al, inter, al interactuar la humedad del sistema frontal con la parte costera, con la parte de la orografía, se genera un efecto de feedback, como ustedes le llaman en la radio, eh, que se retroalimenta con la propia humedad de las lluvias que caen, el, el sistema se retroalimenta y se mantiene vivo, entonces, eso es lo que se ha dado allí en Montecristi y también en toda la parte norte, porque hemos hablado de Montecristi, pero eh, el río camú debordado, eh, el, igualmente Samaná, en el día de hoy, del jueves de eh, la tarde, ha estado totalmente eh, eh, inundada, igualmente a la zona del Seibo, Mayor Bueno, te doy un dato, sí. la estación de Sabana de la Mar reportó, entre la, en 24 horas, en las últimas 24 horas, 225 milímetros. Tú puedes estar seguro ba que esa lluvia ese mucha lluvia en, mucha lluvia en sí. poco tiempo. Sí. Montecristi, lo que te cae en Montecristi en un año son 800 milímetros. Oh. Ahora te han, te han caído más de 300 milímetros en solamente tres días. O sea, te está cayendo casi el 50% de las lluvias que te cae en el año entero, te está cayendo en, en dos, tres días. Sí. Entonces, como consecuencia, vienen estas situaciones que se han estado presentando. ¿Qué esperamos, Robert, de que el gobierno sí. no olvide a Montecristi y que solamente lo vea con un asunto de mediatismo? Porque eh, la necesidad que tiene Montecristi, porque si no hay mucha agua, entonces son largas sequías sí. y el problema siempre se mantiene ahí latente, o por sequía o por grandes inundaciones. Porque sé que hay temas pendientes, porque lo que usted ha dicho debe llamar a la atención a las autoridades, pero a la población también. Tengo una interesante conversación con el ingeniero Francisco Holguín. Ingeniero, usted ha hecho una descripción que, como bien usted decía, debe llamar a la atención a las autoridades con relación a la línea noroeste, el caso de Montecristi que usted establecía, pero también a las personas que residen en esta comunidad y las autoridades locales también. ¿Pudiéramos nosotros esperar más lluvia para esta zona, ingeniero? Sí, el, este año, este año eh, es un indicativo y, y, y, y no por, por la parte que me decían algunos amigos, tú sabes que cuando entra el año la gente comienza a hablar de la cabañuela. Sí, sí, sí. Yo le iba a preguntar eh, eso ahorita. Esos son temas eh, de muy muy de pueblo, sí, sí. aparte de la cabañuela, porque el hombre desde siempre ha querido tener eh, saber por sí. qué de las cosas. Hay algunas personas mucho más, eh, eh, más despiertas que otros y lo que hacen es que agarran y durante cierto tiempo van observando el ambiente. Hay gente que sabe que, que es muy observador, sí. hay otros que nos pasan las cosas y ni siquiera cuenta no damos, de la, eh, eh, hasta en el entorno. Pero hay personas que se dedicaban, desde cuando no existía ciencia, a este asunto de la cabañuela y, y la llevan. O sea, no te voy a hablar en asuntos de cabañuela. Cuando yo hice el análisis de las condiciones meteorológicas para los primeros meses del año 2021, sí. la, a, la mayoría de las herramientas indicaban eh, que nosotros vamos a tener un año muy productivo en cuanto a precipitaciones No daban estas lluvias Ingeniero, usted me estaba explicando el tema de la cabañuela Y ese pronóstico que usted vio a principio del año En base a los meses y el tema de la lluvia Si pudiéramos retomar eso por favor ingeniero Sí. usted decía que eh, lo científico Ya la parte científica eh, hoy es que se usa Pero los, nuestros ancestros siempre usaban eh, lo más ducho, lo, más, eh, lo que les gustaba más observar sí. eh, el clima, el ambiente suyo eh, Dejaron esto y todavía se usa mucho, España usa mucho el asunto de la cabañuela sí. Y tú te encuentras aquí en el campo y hay personas que te hablan de la cabañuela Sin embargo, estas lluvias que están ocurriendo hoy en Montecristi eh, No están asociadas a cabañuela porque la cabañuela sería el día 2 de enero sí. El mes de febrero, ¿Verdad? Sin embargo, en el mes de febrero, no, el día 2 de enero, no llovió en Montecristi. Por lo tanto, esos, esos métodos eh, eh, tradicionales, así empíricos, eh, en realidad con la ciencia de hoy, eso ha quedado en el olvido. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice para poder saber de que este año iba a ser un año bueno en las lluvias? Fue que analicé las herramientas eh, tecnológicas, analicé la con la climatología, modelos y pude observar eh, en estos modelos que nosotros no, eh, la, los primeros tres meses de, de este año tal vez no iban a ser tan lluviosos como he estado, hemos estado observando porque también son pronósticos esto, lo que sí se observa es que a partir de mayo eh, eh, en el área del Caribe hay un aumento de la humedad, puede ser que va, podamos tener una temporada ciclónica activa, que las ondas tropicales estén mucho más activas al momento de la temporada ciclónica, pero todo luce indicar de acuerdo a algunas herramientas que este año eh, va a ser muy bueno en cuanto a las lluvias en la República Dominicana y te puedo decir qué bueno que se equivocaron ahí los pronósticos y que estas lluvias llegaron Robert a la parte de la línea noroeste donde tanto tiempo que no llovía y hoy gracias a Dios esas cosechas de frutos menores y sobre todo en la parte secana que es donde ha llovido de verdad eh, esa gente, tú puedes estar seguro que están felices, porque su chivito, su vaca, eh, su pollo, eh, eh, su, sus frutos menores, eh, su maíz o habichuela, la van a tener, se les va a salvar la cosecha. Muy bien. Ingeniero, me gustaría ya en esta parte final aprovechar su presencia, pronóstico a partir de hoy, este fin de semana y todo lo demás. Y no sabemos cómo estará la capital, porque no hemos quedado en la línea noroeste, pero usted sabe que precisamente ya. Al iniciar nosotros este espacio Estaba previsto lo que es la celebración Del juego final de la serie del Caribe De República Dominicana Representada por nuestro gigante Frente a Colombia ¿Cuál es el pronóstico para el resto del día de hoy Y el fin de semana, ingeniero? Bueno, Robert, excelente tu pregunta Debo decirte que eh, eh, Cuando venía en camino eh, O temprano sí. Pude observar fuertes lluvias En el Distrito Nacional okay. Esas lluvias ese buen aguacero que se dio en el entorno del Estadio Quisqueya, si la lona estaban colocada y ese tremendo aguacero eh, le cayó, pero no se mojó lo que es la media luna del estadio, ellos se podrá jugar. Mm -hmm. Ellos va a seguir lloviendo durante esta noche. Aún después que terminemos este programa, van a seguir condiciones de lluvias que van a llegar hasta el coloso de la de la fe, eh, nuestro Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Vamos a esperar, lo que puedo decirle de aquí, la vibra es que arriba República Dominicana, que apoyemos el equipo, que vamos para el estadio, muy probable cuando yo salga de aquí pase por el estadio y, y también eh, si encuentro boleta puedo entrar, aunque me han dicho que el entorno está muy bonito. Así que el dominicano que vaya a apoyar a su equipo, porque yo sé que vamos a ser campeones con los gigantes del Cibao. Y en el caso hipotético, que las lluvias continúen muy fuertes, Robert. Ahí ya va a depender de la autonomía del play. Si este play puede drenar rápidamente el agua que le cae, se podrá jugar durante la noche. Porque eh, ya a partir de las 8, 9 de la noche, eh, a las 10 todavía se observan algunas herramientas de las que yo uso para hacer pronóstico. Me están indicando que aquí en la capital se van a generar buenos aguaceros y que el Distrito Nacional, aquí donde estamos, también va a recibir esas fuertes lluvias, aunque van a ser mucho mayores en la zona de Villa Mella y hacia el aeropuerto Iguero. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias siempre a usted por su tiempo. ¿eh? Siempre a ti, Robert, darte las gracias por la oportunidad que nos da de siempre informarle a la población y a los seguidores tuyos. Decirle que estoy en Twitter, en Instagram y también en mi canal de YouTube. Pueden buscar información meteorológica, se pueden suscribir y apoyar lo que hacemos cada día, que es informar a la población. Antes de usted salir, antes de tomar carretera, vaya a ese canal de YouTube del ingeniero Francisco Holguín para que sepa cómo está el tiempo y sus redes sociales siempre pendientes para evitar contratiempos con una lluvia inesperada. Ingeniero, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ti, Robert. Hacemos una pausa. Venimos ya con la parte complementaria de este su espacio.